Eh, continúa la estructuración del gabinete del eh, presidente electo y casi presidente a partir del 16 del mes próximo, Luis Abinader. O Abinader ¿verdad? Sí. Eh, posterior a su elección como nuevo presidente de la República Dominicana, <coughs> Luis Abinader Corona ha iniciado a, o, un proceso de conformación de su gabinete anunciando a través de su cuenta de Twitter quienes ocuparán los cargos ...dentro de la nueva gestión. Ayer en la tarde, el presidente electo continuó la reestructuración del gobierno dominicano... ...y anunció que el Consejo Estatal del Azúcar sea, será fusionado con la Dirección de Bienes Nacionales. Además, el presidente electo, Luis Abinader dijo que no se venderá un metro más propiedad del Estado Dominicano a particulares. El mandatario aseguró que las porciones de terreno disponibles se utilizarán en proyectos sociales de producción y de desarrollo económico. Recordamos que el Consejo Estatal del Azúcar Sea ha estado ligado a escándalos de corrupción. En el 2017, la muerte de tres personas reveló una venta ilegal de terreno en San Pedro de Macorís. Otro de los anuncios interesantes ayer del presidente electo Luis Abinader es la designación de la ingeniera química Kimberly Taveras Duarte, quien será designada ministra de la juventud en su gobierno en sustitución de la actual incumbente Robiani Nadesha Balcácer. Abinader sostuvo eh, que Taveras Duarte, de 33 años, tendrá la misión de transformar ese ministerio en un órgano que articule verdaderas políticas públicas para el beneficio y desarrollo de nuestros jóvenes. Además, designó al señor Jesús Vázquez Martínez Chu Vázquez como ministro de Interior y Policía y a la señora Mercedes Pérez Ceballos como viceministra de Gestión Social y Educación Ciudadana. Esos han sido los movimientos que se produjeron en el día de ayer en la conformación del gabinete que ha estado preparando el presidente electo de la República, Luis Abinader para dar inicio a su gobierno de manera formal a partir del 16 de agosto. Francis. Sí, mira, definitivamente que la novedad es en el mecanismo que está utilizando el presidente electo. Y digo novedad porque esto le permite al propio designante, a que la sociedad pueda opinar o, o dar eh, su visto. Ya he escuchado eh, objetar a Chubasque por las implicaciones en sí. Odebrecht y que representa los un escándalo en que se sí, ha correcto. No es el único. Para mí, Chubasque no me cae mal. Es un tipo político tradicional con una trayectoria política que diríamos más o menos media, y, y ha estado no, no ha estado en tantos no, escándalos, me, pero... ¿Media? ¿Tú, tú la considera media? La no, de... que no es, no es de trascendencia del liderazgo, me refiero a eso, a, a, que es un político, pero tiene su liderazgo en su sector, en agua, por esa zona, pero no que sea, y se ha dado a conocer, ha abierto camino a través de mm. su trayectoria, <coughs> en la política de dentro del PRD. Uh -huh. Pero no es de trascendencia, me refiero... Eh, A grandes de un, escaños correct, dentro de posiciones... Porque no ha tenido otras que no sea senador. Y ser, no sé si ha ocupado un puesto en la administración pública. Entonces... Sí, yo recuerdo, ¿no? ¿verdad que no? No, no ha ocupado senador, otro cargo. Ah, bueno, sí, sí, gobernador de Nagua. Ah, bueno, los pero, eh, era así ah, gobernador. Creo que en los años de... Un, creo, un muchachito sí, era. Sí, 1982, 86, y, creo. Cuando y, Antonio Guzmán. Y o, o cuando Guzmán, no, Salvador Y senador. Tú ves, te fija, si ¿quiere que te diga una cosa? Ajá. Para ese tiempo, cuando él ocupó el cargo del gobernador, sí. Chubac que no tenía, yo creo que no, no había terminado la escuela primaria. Es un tipo inteligente. Porque ahí es que está la, llegar que es en esas esa condiciones de formación sí. es mucho entonces pero no obstante nosotros tenemos que indicarle al, al presidente electo que ha ido acertando acertando en muchos puntos pero ministro de interior entraña muchas responsabilidades que a decir para que siga ahí el actual, es preferible que lo sustituya a Chu, porque el actual, se, aparte de que el gobierno de Danilo Medina, a su tercer año, transfirió casi todos los poderes que tenía migración al manejo discrecional de interior y policía que mucha gente no entiende que la Fuerza Nacional Progresista estuvo en esa dirección de migración procurando organizar como la organizó José Ricardo Tavera Blanco y dejó modernizado toda una infraestructura, pero no, opera, no sus operaciones resultaron tan proyectantes como la que debía de tener un mini, una dirección de migración. En este sentido y me permito para concluir, que el chamo no sí, sí, se concluye, hueva. concluye, concluye, dale. Eh, en este sentido, un, minuto, un minuto de lo mío. En ese sentido, creo que no basta con complacer o con llevar a sus acólitos o compañeros a los puestos como corresponde, por ser el gobierno del PRM, sino que siga siendo intuitivo, certero, al colocar las personas. Yo desconozco... ...cuáles son las visiones o lo que son sus posiciones de Chubasque... ...respecto a migración, sí, sí. que tenemos un problema latente... ...agravado por la crisis. Sí. Y es lo que a mí me preocupa... ...cuál sería la política diseñada para enfrentar eso. Okay. En una estructura que también tiene la responsabilidad... ...de ser el gobernador de gobernadores y tener ya. también una <coughs> condición de gobernar los municipios bien Carolina querida adelante gracias amado mira eh, una de la, me quiero referir básicamente a la designación eh, de la joven en el digo joven porque 33 joven, años, años es, es muy joven, joven para eh, dirigir Para un mí, pero ministerio 33, 33 pero es años. Frase un muchacho. No pero, no, pero es que tiene que estar ahí, es que tiene que estar por eh, debajo de los 35. Sí, de los 35, porque es entre 15 y 35 que se, se entiende, sí, que se considera joven. Ajá. claro entonces, ley. Y, y de hecho el Ministerio de la Juventud va dirigido a ese a esa, En a esos parámetros de edad, sí. todas sus políticas. Y después de, y después de ahí, este, que es una gente, uh, ya no es, <risa> no, según Yo, la ley ya no es joven. Sí, entonces, ante todo esto... Joven adulto. Estaba leyendo la, la historia de, de esta joven, de esta dama. Ingeniera. Kimberly, ingeniera química. Eh, química eh, fue Ay, alcaldesa de, de su municipio. De la Guayiga. Guay, es una comunidad pequeña. Guayiga de Pedro Bram. Un, un distrito municipal. Sí, un distrito sí, municipal. En el caso de los regidores. Eh, sí, eh, el Martón. famoso eh, Pedro Bram. Entonces. Eh, en, dentro de la gestión aparentemente hizo una buena labor, desde muy eh, a temprana edad estuvo involucrada en el partido revolucionario eh, PRD, partido revolucionario dominicano, luego pasa como la mayoría de los PRDistas a formar parte de, del partido revolucionario moderno, fue la coordinadora eh, nacional de la juventud de la campaña de Luis Abinader, es decir, que es una persona de la cercanía y que ha hecho una labor por ese partido. Nosotros esperamos, ya sabemos qué es lo que entiende mucha gente del Ministerio de la Juventud, que no ha logrado durante todos estos años re eh, hacer unos aportes que realmente impacten a nuestros jóvenes. Cuando hablamos del Ministerio de la Juventud, solo nos llega a la mente becas, cuando tú entras a su portal, eh, lo, lo primero que tú ves es el tema de becas. Es bueno que se bequen a los estudiantes, a quienes tengan buenas calificaciones, a quienes tengan interés de salir adelante a través de los estudios. Para esto también tenemos un ministerio eh, del, de la educación superior, como sí. es la MESID. Sí. ¿Qué necesitamos nosotros, en, en lo particular, ¿Qué pienso yo que debe de hacerse a través de un Ministerio de la Juventud? Su, visión está, su misión está claramente definida. O sea, es impactar en los jóvenes de nuestro país, pero ¿de qué forma, de qué modalidad llegar a los sectores que, necesariamente, que ciertamente necesitan ese apoyo? que vayan de la mano con ellos desde el Estado o desde estos ministerios que van, o que su misión, o por lo cual han sido creados, es impactarlos a ellos. O sea, ¿cuál es la razón de ser? ¿Para qué están? Esta joven tiene un gran compromiso, esta joven tiene un gran compromiso de reestructurar o de realmente darle vida para lo que fue creado ese ministerio. Cuando nosotros salimos a preguntar, y si hiciéramos si una pregunta aquí del día, o sea, ¿qué usted entiende que ha hecho en su comunidad o cómo ha impactado el Ministerio de la Juventud en su comunidad? Y nos vamos a quedar cortos. Entonces, creo que es una gran responsabilidad. Eh, eh, pienso que podría hacerlo, se ve que es una persona muy preparada eh, a nivel de estudio y muy trabajadora. Bien. Eh, eh, Bien. Pensamos que sí, hay que darle un voto de confianza. En, en principio a, se entendía. A, a todo hay que darle, sí. Porque definitivamente hay que partir de. La y buena no fecha. hay más cuando también se no hay gente que no tenga situaciones detrás de, de eh, un entiende, comportamiento entiende. no adecuado, pues tú dices ahí se le puede dar más ese voto. Uh -huh. Entonces eh, nosotros en principio hubieron comentarios de que este ministerio sería pues uno de los que se irían eliminados pero vemos que no es así. Se puede posiblemente hacer un gran trabajo desde ahí, pero hay que reestructurar esa modalidad de trabajo que tienen totalmente. Bien. Gracias, Carolina Fulvio. Bien, doctor. Eh, en una ocasión Faride presentó la necesidad de eliminar eh, 50 instituciones, fusionar ministerios. En la Cámara de Diputados ya presentó ese proyecto y nunca se le permitió ni siquiera leerlo. <risa> nunca se puso en agenda eh, eh, Sí, nunca se puso en agenda actualmente la reestructuración que se espera son de 20 instituciones y ministerios en este caso del ministerio de la juventud que se esperaba mucha mucha parte de la población que fuera fusionado con el ministerio de la mujer se formara el ministerio de la familia que no es mala idea no. pero ya ok está designada Kimberlyn Taveras es bien capacitada, siempre ha estado en la sombra de Ramón Alburquerque. Eh, participa con él en Los Sabios en la Z, en este programa que se, programa. Que se produce. Okay. En, en algunas ocasiones estuve con ella en, el, sabes en que el programa. En todo sí. y me la roba en, en esos planteamiento no, es brillante es brillante definitivamente Entonces, es creo, uno de los más brillantes que tiene el PRM. sí, sí. creo que tiene sí, sí. el talento suficiente la formación suficiente para darle la reingeniería que la necesita química. este la ministerio de la, la juventud es es es y así impactar es a es esta es gran población que en nuestro país que es un país joven es un reto fuerte y grande y va a demandar el apoyo total del presidente. Esperamos éxitos y que se puedan hacer programas que verdaderamente reformen ese ministerio. Con el caso de Chubasque, un hombre curtido en política, hecho en los afanes diarios, uno de los mejores discursos que tiene el PRM, que es un discurso efusivo, pero va a necesitar más que esto, en, este, en esta gran responsabilidad que se le ha brindado, porque el país demanda seguridad ciudadana, demanda eh, reforma en la Policía Nacional y sus programas estarán acorde también con el presidente. Creo que tiene la intención y la fortaleza... ...de hacer un buen trabajo ahí, le auguramos éxito también a Chu... ...y creo que se lo merece. Bueno, gracias Fulvio. Yerian. Bien, gracias Amado. Miren, con relación a, a la designación... ...o a las designaciones del día de ayer ya comienza a aclararse... ...lo que tiene que ver con el gabinete, ya incluso comienzan a salir... ...lo, lo que son los cargos eh, por el trabajo político y eso es muy importante porque eso da fortaleza al partido, naturalmente Chubasque, eh, yo considero que tiene una importante, una interesante trayectoria política y como de las figuras principales, tanto antes del PRD, conjuntamente con eh, Gianilda eh, y los demás dirigentes, y naturalmente desde el principio eh, con la fundación del de PRM. Con el caso de la designación de la joven Kimberly, todos los que han ocupado el, el, el cargo de ministro de la juventud, búsquenlo, todos han sido profesionales de alta categoría, todos, incluyendo la actual ministra. El problema de, eh, eh, el problema de ahí es, la, es el sistema, sí, búsquenlo. No. Hay, que, hay que buscar que es uno, que es otro, por ejemplo, eh, ¿se acuerdan de Jorge Minaya, el ministro de la Juventud? Uh -huh. con mucha eh, eh, eh, eh, preparación. El problema es el sistema. Cuando tú llegas ahí, ¿qué tú puedes hacer una vez que tú estás ahí? ¿Qué te permite hacer el sistema? ¿Qué te permite hacer el gobierno? Que yo entiendo que debió eliminarse este o fusionarse este ministerio porque como ustedes pueden ver, que va a ser un Ministerio de la Juventud a nivel nacional a favor de la juventud, que no sea entregar becas. Porque yo entiendo que si es eh, lo de, lo de eh, promover leyes, ahí está nuestro congresista para eso, ahí está el propio gobierno central que debe de hacerlo, a, eh, la presidencia de la República, el propio presidente, que, que está en su programa de gobierno. Pero bien, ya se designó y naturalmente... Eh, Luis Abinader terminará entendiendo que no puede ir eliminando eh, instituciones porque al final le va a hacer falta para colocar los compañeros del partido eso es entendible eso es muy entendible ahora bien eh, ya veremos en un lugar adelante se acercan los días el 16 de agosto comienza ya la cosa a cambiar porque una cosa está este afuera y otra cosa está este adentro y eh, sí desearle éxito a todas las personas que han nombrado Ojalá que se sigan eh, en nombrando personas de calidad en el tren gubernamental y esperar el resultado de, de la función de cada uno de ellos en el desarrollo de su función. Y es importante, ¿verdad?, eh, que se den cambios estructurales en, en cada una de las instituciones, eh, específicamente en la parte donde, donde está la dirección, ¿verdad?, eh, los ministros y todo esto para que se pueda ver un cambio real, tanto de lo que tiene que ver con la administración y la dirección de cada una de estas instituciones. Eh, me parece muy bien hasta ahora las designaciones de, que se han llevado a cabo y creo y darle el voto de confianza eh, para que se haga un buen trabajo en la República Dominicana. Bien. Eh... Mira, más que la, la capacidad, el desenvolvimiento, más que la, que la capacidad intelectual que pudiera tener los títulos, más bien, no no, no capacidad intelectual, sino los títulos, las titulaciones, que es por eso que te guías, eh, con relación al ministro, Ministerio de la Juventud, yo pienso que lo que se debe tener básicamente es, primero, un conocimiento cabal de cuál es la función para la cual va el ministro, en este caso el de la juventud. Segundo, tener unas condiciones buenas, diría yo excepcionales, para elegir la gente a tu alrededor. Alrededor del Ministerio de la Juventud se eligieron una serie de gente, gente que uno incluso, gente en la que yo personalmente creí en su desempeño, en su condición, y finalmente fueron mucha espuma y poco chocolate, y lógicamente si tú no tienes un buen equipo, la ministra por mucho que quiera, o el ministro por mucho que quiera, no va a poder avanzar ni va a poder hacer lo que tiene que hacer. Por eso uno siente, uno tiene como, cuando le hablan del Ministerio de la Juventud, uno siente que fue el más vago de todos los ministerios que tuvo Danilo Medina. O sea, fue un ministerio donde no, no se dio nada importante. Tú veías el premio de la juventud. Eso incluso ni siquiera era un premio que se lo inventó el ministerio, ni lo creó el ministerio. Un, ese premio era de Yaisi Dominicana, una institución sin fines de lucro que había en este país, que no sé dónde está, si desapareció o lo que fuera. Eh, no, eh, y becas. Becas que yo no sé si fue Carolina o Geryan que mencionaron el tema, pero becas que el Ministerio de la Juventud daba con la sola finalidad de tener un plano político importante a través de las becas. No había un criterio, y esa es una de las cosas que debe de hacer la ministra que, que va a ocupar ese cargo a partir del 16, y es tener un criterio. ¿Para, para qué deben servir esas becas? Para crear los, líde, los líderes dominicanos, las élites intelectuales, que serán el futuro de este país, un futuro cercano o un futuro a largo plazo. Tú no puedes darle una beca a una gente simplemente porque te la pidió un amigo. Esa persona tiene condiciones para convertirse en un, líder, en un líder intelectualmente hablando, en un líder profesionalmente hablando. Tiene capacidad para desarrollar el tema por el cual él quiere la beca, porque aquí hay mucha gente que le gusta colgar... Eh, eh, diplomas en su casa Títulos. o en su oficina que hay gente que usted lo va y encuentra una pared completa llena de diplomas que hasta el curso que le dieron de abrir la boca sí, y le dieron sí. un certificado él lo, lo engancha ahí sí, sí, así es hay muchísima gente que le gusta y cuando tú vas, eso es para sorprender pero cuando tú vas al fondo intelectualmente desde el punto de vista de su conocimiento, tú sientes como que no hay sustancia tú ves no hay nada y tú dices pero carajo ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Eh? Este hombre pasó, por la, por la, pero no entró a la universidad o al, o al lugar donde le dieron el curso. O sea, no aprendió nada. Entonces, yo pienso que las becas, sí, pero las becas tienen que hacerse mediante un balance establecido desde ese punto de vista. Nosotros necesitamos crear élites intelectuales en este país. Porque no hay forma de seguir avanzando, de seguir adelantando la República Dominicana si no es con los dominicanos que tengan suficiente brillantez. Ahora que tú tocas esa parte <coughs> que debe integrarse capacidades a la, a la ideología, en la República Dominicana mandé un, un artículo de Jorge Prat, del filósofo Adorno, alemán, que tenía una lucha con el radicalismo eh, de los nuevos tiempos, sobre todo porque habla de la, del tema de la posverdad que se utiliza en una, en una ideología falsa y más bien nos hemos ocupado del desarrollo personal económico de ganar escaños a cualquier costo sin importar eh, las bases que lo sustenten, que es más parecido a lo que tú anhelas, como recuperar la el, el contenido de la ideología, claro. el contenido de la política, el contenido de tus logros, no tan, tan sencillo de ser amigo y calar, o de tener un padrino y calar, sino influenciar. Eso es la política de juventud. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántos profesores hay aquí en este país especialistas en matemáticas que no sean ingenieros? Se está dando gratis la carrera. Porque los ingenieros... Porque lo hemos entendido los que ingenieros, se necesita. Las matemáticas para ellos tienen una función. Para el profesor, Resultados. la matemática tiene, tiene otra función. Sí. Entonces, ¿cuántos hay...? Yo conozco el caso de una chica que trabajó con nosotros en la Procuraduría, no voy a mencionar el nombre, pero trabajó con nosotros en la Procuraduría que se fue muy ilusionada dejando sus hijos y su marido por un año y medio a España. Terrible. Y en España, al final, para ella poder venir, su marido tuvo que mandarle, suerte que su marido no era un, un pobre diablo, tuvo sí. que mandarle el pasaje porque el ministerio jamás volvió a pensar en ese grupo, Muchos se quedaron porque tenían la condición de terminar el, el, el, la beca ya. ¿Tú ves? Sí. Pagar alojamiento, eso transporte, comida. Entonces, así no. Es, ¿Y, que, y, y esa muchacha era matemática pura lo que iba a estudiar como profesora, como maestra. Y lo Hoy, abandonó. Tuvo que hacerlo, viejo. Con una familia aquí, sin su, sin ella, y encima de eso el marido manteniéndole pero, la carrera y todo allá. No importa. Pero hay aparte forma, de eso, forma. hay que sumarle. Ah, que a veces han dejado los muchachos olvidados allá porque conozco, de aquí de San Francisco Muchas fue mucha gente, pero entonces cuando llegan acá, tú irte dos años a tener una preparación académica a otro país solo en condiciones que no son, eh, no es lo mismo usted hacer una maestría aquí en la UAS o hacerla en Santo Domingo que irte a España, eh, con condiciones económicas a veces limitadas, pero entonces cuando llegas acá las oportunidades de trabajo o de desarrollar eso que aprendiste, no, señores, no encuentran no te, las condiciones no entonces, es cuando, ahí no voy, voy a esto Francis. Si cuando hablamos del desarrollo integral, que uno de los nortes del Ministerio de la Juventud, que lo mandé a la tabla para rapidito eh, leer cuál es la misión de, del Ministerio, o sea, hablamos de desarrollo integral, pero solo dotarte de una beca o media beca, como lo hace la MESID, que han, eh, dotan a los muchachos para ir al exterior y lo dejan prácticamente a mitad de camino en términos económicos y esas oportunidades que se suponen, oye cuando tú sales del país a estudiar, tú dejas detrás lo poco que has podido construir como profesional en tu tierra, claro, es empezar claro, desde cero, claro. y si el gobierno o el estado no te garantiza mínimamente eso, oye, es tú puedes tomar una beca nacional, porque hay muchísimas becas nacionales sí. también, eh, no, no necesariamente tú tienes que ver, lo que pasa es que el dominicano y esa parte también hay que destacarla al dominicano le, le, le encanta un viajar, y desde que te dicen a ti hay una maestría en, en la Universidad Tal de España pero ahí está aquí, tú tienes también que analizar cuál es la que te conviene, porque eres tú que aplica. A ti no pero te a es que debería ser una sí, Pero, hacer, pero, pero, pero no ahí hay que aquí. ver un tema, es la calidad de la educación. Oiga, mi amigo, yo he conocido profesores que debieran estar sentados donde se sientan sus estudiantes, no no delante de ellos. Sí, pero exactamente ¿De qué te sirve hacer una maestría en España que no es aplicable en la República Dominicana? <risa> vamos a verlo, vamos a ver eh, los La elementos. pregunta es. No, y la de especialización que tú quieras, posiblemente no esté. Pero aquí, de ¿y qué si te sirve? allá. Debe bajar el televisor, televisor. Eh, eh, mira, mira, una cosa, eh, no quiero vaya, dejar de tomar. pasar en el contexto No se que vaya, estamos. que te lo vamos a atender ahora. El hecho de que la, el ministerio, para mí Robián, ha hecho un buen trabajo, ha mantenido una consistencia de lo que encontró y de lo que ha podido. <risa> con, ¿Han tenido lo que encontró? No, no, de lo que encontró y de lo que ha podido implementar, porque hay que ver también que los presupuestos nacionales como los municipales refleja el contenido del pensamiento de quien lo dirige. Bien, es decir, cuando tú dices que un presupuesto nacional está dirigiendo una cantidad de dinero ínfima, no le interesa a la juventud. Vamos a, vamos y a recibir el que está ahí llamada, como incumbente Francis. tiene muy poco como desarrollar. Adelante, buenos días. Bueno, buen, buen, día, día. Vado, buen día. Disculpa, Adelante. disculpa que te dejamos ahí un momentito. Pero sí era no, para no, concluir no, la idea. Ah, Adelante, dale. Oye, eh, con relación a la beca, por ejemplo, yo tuve el privilegio de ser becado por la OEA. Ok. Yo hice una maestría en educación ambiental en la Universidad de Panamá, del 98 a 2000. Ok. Lo primero que hizo el en gobierno entonces, en ese entonces era el PLD, que me sacó de nómina, yo era dirigente de la DTI, como no era del partido en esa época, eh, por razones de retaliación me cancelaron prácticamente, pero me tuvieron que responder porque yo formaba parte de una corriente y en el, en el Comité Ejecutivo Nacional y me se pusieron después. Cuando yo vine aquí al país, por ejemplo, mi tesis fue que fui el primero que terminé de 34 becarios que había de Centroamérica y el Caribe. El tema fue preparación de un programa de educación ambiental para la formación de docentes. En República Dominicana. Uh -huh. Le llevé un, un ejemplar a la Facultad de Humanidades. A Díaz, la te lo entregué. Y traje una aquí en el culo. Y quien quiera puede ir, que está ahí. Okay. Y cuando llegué del país, el país invirtió en mí, no el gobierno, el pueblo que ahí paga los impuestos a través de la OEA, 887 mil pesos. Y cuando yo llegué, ¿tú sabes qué fue lo que me ofertó? el gobierno, el, el director regional, que fuera con mi dos tarjetas de maestro a servirle al Ministerio de Educación. Y yo le dije lo siguiente, yo quiero mucho el medio ambiente y la educación también, pero yo tengo que pensar en mi familia y debo tener ingresos. Ahora bien, ¿cuál es la mala política? Que debe servirle cualquier becario y debe establecerse. si yo estaría de, estuve dispuesto y se lo planteé. Pero no podía yo destruir mi poco, mi poco vehículo que tenía, el vehículo, sirviéndolo en un asunto regional por esa situación. Entonces aquí no se valora la cosa. Inclusive yo fui asesor en un proyecto que tenía una universidad X y me ofrecieron 10 mil pesos y tampoco me lo pagaron. Yo no sí. se lo reclamé tampoco. Entonces, esa, esa que... es la realidad que bueno. hay. Pero una pregunta. ¿Usted es catedrático, Pacheco, por Pacheco. ejemplo, de es la UAP, Pacheco? Pacheco. Pacheco. Porque te puede, eh. ¿No trabaja no, no, para yo, ninguna universidad? No, está no, no, no, no escúchame. Yo era profesor del sector público. Pero le, le pregunto colubilado. que si con esa maestría usted no aplicó sí. para ser catedrático de una universidad. Sí, correcto. ¿Y qué pasó? Inclusive, eh, yo solicité en una ocasión y no tuve éxito. Sin embargo, otro... Que tenían mucho menos nivel que yo, con licenciatura, están ahí todavía en la UAS. ¿En la UAS? ha superado, sí. Okay. Porque la política... me parece que eso es centralizado. Estoy hablando del gobier... ¿Sí? de gobierno doctora? del PRD. Sí, pero hay un... ¿El de gobierno mí, del PLD. Eh, ahí, en la UAS, es reflejo miren, de lo que está... A ah, entrar a la UAS, entrar a la UAS como docente, es lo, lo mismo entonces, que llegar a, a, si a, a la NASA. Agua, amado, y tú fuiste mi profesor, estaba lo siguiente. Aquí... El sector empresarial y el sistema financiero le encanta buenos profesionales, pero para para, pegar, para pagarle milagros sueldo de miseria. Es. Sueldo de miseria. Una garantía. Un banco profesional gana de 15 y mil pesos. Por, por, gracias Pacheco, ¿por qué nosotros tenemos una de las tasas más Pacheco, altas? Gracias Pacheco, muchas gracias. Tenemos una de las, no, eh, Fulvio, ¿cuál es el sí, porcentaje no, no. de jóvenes que abandonan el país? Que una vez lo decíamos, ¿Cómo el, dices? el porcentaje un de, 43. un 43% de jóvenes que se nos van, la fuga de que cerebro. lo perdemos, ¿por sí. qué? Porque es que no hay una garantía señores, aquí usted se pela la pestaña, usted tiene que ser un ser extraordinario, para usted decir, a través de mi carrera he logrado grandes cosas, porque nadie estudia por amor al arte Porque Usted no estudia realizados. para tener una garantía, eh, una de garantía esta vida. de vida, una vida decorosa Claro, decente que criar tu familia Entonces por, hemos, por eso tenemos casi que la mitad de los jóvenes Si usted sale a preguntar aquí Que si le dieran una visa para irse para Estados Unidos Para irse para España A nuestra universidad Vaya usted a preguntar que si tenemos 20 mil De esos 20 mil, 10 mil se van Bueno, la pregunta del día señores ¿Está usted de acuerdo con los anuncios De designaciones ¿Qué ha hecho el presidente electo Luis Abinader? Ahí está. Háganos el feedback, llámenos, bueno, escríbanos al 829-451-3381. Nuestro también. contacto a través de WhatsApp. Adelante, Carolina. Vamos a ver qué dicen ah, nuestros amigos. Yo, yo echo el pleito aquí en mi país. Sí, sí, porque tú eres del otro porcentaje, al igual yo que yo. Que a mí no me sacan de aquí. Bueno, hay que sacarme. No, yo, no, lo, yo, que no, pasa, lo que pasa es que yo, ese yo, yo trabajo, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días y son las 12 de la noche y yo y yo y yo estoy ahí verdad Entiendo. documentando porque también las cosas no es tan fáciles que te van a llegar que... para tú estar en, en los primeros lugares por ejemplo de, de, de eh, verdad y tener la, la calidad por encima de los otros tú tienes que demostrar precisamente Bienvenido a la la pero se... hay que guiarla a la, a la sociedad Bienvenido a la sociedad no es bebiendo no romo en, en, en, en una esquina que se consiguen Dilo. las cosas Bienvenido hey. a la sociedad del cansancio hey. y la era del vacío tienes que hacer un doble esfuerzo. a Nueva York y Tienes que hacer un doble esfuerzo, Yerjan, para tú tener esto. Cuando nosotros hablamos del desarrollo humano, no solo el esfuerzo que tú haces, es la garantía que a través del Estado te, se, se supone que te debe de dar. Yuhan lo dice. Para tú eh. Es que eso va a depender de, de tu no. talento. Por ejemplo, yo tengo amigos que son millonarios. Aquí. Vamos vamos a. Puntarle a mi amigo. Vamos a WhatsApp. Míralo. No, no, ya. Bueno, bueno. Sí, <risa> ah, vamos a WhatsApp. ¿Y empresarios que son? Ah, yo pensaba que era política. No, no, empresarios. <risa> porque tienen idea, Hay que decirlo. Sí, son más no, inteligentes yo, que uno. Le que es idea. posible. Ah, es claro. Posible. Pero no puede Entender que, que esa es la, la eh, lo que se da siempre son casos excepcionales y casi siempre seres extraordinarios porque no no tenemos las condiciones para que eso se de, y se le dan a dos o a tres. Bien. Si tú estuvieras en otro país más desarrollado, tú estuvieras muchísimo mejor con ese esfuerzo que tú estás no, haciendo. Yo tengo que echarme la culpa Totalmente. yo que perdí 16 años de mi vida. Bueno. Esa es la culpa del sistema, fui yo que dejé de estudiar un tiempo. Hay que decir la verdad. Sí. Estar en un, yo, yo debí ser profesional por lo menos en cuatro o cinco pero carreras. No yo salí a los 16 años de, de, de bachillerato. no es la norma. Hey, le voy a la culpa del sistema, no la culpa sí, sí, fue mía la, por no tu, tomar la decisión caso, correcta en el momento tu, pero correcto. El caso no es la norma. Hey.